Un nuevo video sobrenatural ha surgido en internet en estos primeros días del 2020 Se trata de una espectacular y misteriosa esfera luminosa de color azul Que fue captada cruzando las vías del tren Muchos están opinando y dando diversas respuestas a este extrañísimo fenómeno Pero hoy aquí les voy a decir la verdad de este video Mi nombre es Octa Castro Comenzamos La verdad de la extraña esfera azul Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, investigador. Únete al team. Realizaré un repaso de acuerdo a las diversas teorías que se han generado por parte de los internautas en donde se ha compartido este video para descubrir cuál es la verdad. Número 1. Fuego de Santel. En la historia se han documentado fenómenos similares a este, como el fuego de San Telmo, que suele verse durante tormentas, los cuales aparecen suspendidos en partes puntiagudas situados en la tierra y son de color verde o azules. Este fenómeno toma su nombre de San Erasmo de Formia, patrón de los marineros, quienes creían que su aparición era de mal agüero y otros marineros lo asociaban con una forma de San Erasmo. Mientras, que los marineros españoles harían referencia a San Pedro González Telmo. El fuego de San Telmo se observaba con frecuencia en los mástiles de los barcos durante las tormentas eléctricas en el mar, donde también era alterada la brújula. El famoso fuego de San Telmo, que inventaron en el barrio de San Telmo en el 46. por qué se fue de San Telmo? no, es historia. San Elmo. ¿De dónde De la isla de Gozo por los templarios, pues. Ya, bueno, bueno, soy historia. Uy, papá pone el dielo. ¿eh? Benjamin Franklin observó correctamente en 1749 que es de naturaleza eléctrica. También se da en los aviones y dirigibles, en los cuales es muy peligroso, ya que muchos de ellos se cargaban con hidrógeno que es sumamente flamable, por lo que podían incendiarse tal como ocurrió en 1937 con el dirigible Indemburgo. Los fuegos de San Telmo son en realidad un plasma de baja densidad y relativamente baja temperatura, provocado por una enorme diferencia de potencial eléctrico de la atmósfera, la cual sobrepasa el valor de ruptura dieléctrica del aire. La luminosidad de los fuegos de San Telmo está provocada por las moléculas de aire que se encuentran excitadas debido al campo eléctrico que se genera en el momento. Dichas moléculas crean un continuo flujo de pequeñas chispas por lo cual podemos observarlo. Sin embargo, como vemos, no tiene la forma de la extraña luz de color azul que vimos en las vías del tren. Número 2. Fuegos fatuos. Desde tiempos remotos, se habla del encuentro de caminantes en los vastos campos europeos con extrañas luces. De igual forma, estas, según las leyendas, podían verse en cementerios, bosques y pantanos. A la cual, según el folclore, nombraron como fuegos fatuos. Son pequeñas luces o flamas flotantes de color azul u otros colores, que parecen tener algún tipo de inteligencia, ya que éstas se alejaban si alguien intentaba acercárseles. Pero en otras culturas, la leyenda tiene diversas interpretaciones. Por ejemplo, en la cultura gaélica, se le nombraba como Will o de Estos se creían eran espíritus malignos de muertos, duendes u otras entidades que intentaban desviar a los viajeros de su camino para perderlos o accidentarlos. Número 3 Irrlichter En Alemania también existen relatos sobre estas extrañas esferas a las cuales les llaman Irlichter. Estas luces Llevan a las personas perdidas para encontrar algún refugio, llevándolas a inexistentes casas abandonadas o aparentes lugares seguros. Sin embargo, solo era una trampa. Número 4. Hitodama. En Japón, el mismo fenómeno parece ocurrir, ya que las tradiciones orales mencionaban al Hitodama que significa alma humana, ya que se creía que estas luces de color azul eran en realidad almas de recién fallecidos, y es que a diferencia de las esferas, estas parecen llamas azuladas con tonos verdosos, pero lo que vemos en el video dista mucho de ser un alma en pena. Número 5 Luces del Tesoro en América también se han visto extrañas luces similares a llamas que no provocan ningún incendio. Ejemplo, en México se tiene la creencia de que estas aparecen señalando la ubicación de algún tesoro. De igual forma, el extraño video es similar a lo descrito también en México como las brujas, las cuales serían bolas de fuego que al chocar sacan chispas. Estas salen de noche en busca de los niños que no han sido bautizados. 6. Espíritus. En Venezuela se tiene una curiosa creencia, ya que a estas apariciones se les interpreta como los espíritus del conquistador López de Aguirre y sus hombres, que al no encontrar descanso vagan por los bosques en forma de luces. ¿Sabe, Monte, que se veía una persona ahí en el medio en la batería? Mire. ¿El guardia? No, no, no, una azul así como una luz que iba y venía así se movía, mire. Número 7. Luz mala. En Argentina y Uruguay se habla de la luz mala, que consiste en la aparición de luces brillantes que brotan a poca distancia del suelo y estas han tenido diversos comportamientos según los relatos. Por lo general son dos luces, la primera de color blanco, en donde se debe clavar un cuchillo como señalamiento para regresar a cavar y descubrir un tesoro. Y una de color rojo, que es muy peligrosa, por eso en cuanto ésta se hace presente, se debe hacer una oración y enfrentarla con un cuchillo según narra el folclore. Pero estas solo han sido explicaciones populares venidas de los mitos y leyendas. Porque seguramente debe de tener una explicación más científica. Número 8. Rayo globular. El rayo globular también es conocido como rayo en bola o esfera luminosa. Es un fenómeno natural relacionado con las tormentas eléctricas toma la forma de un brillante objeto flotante que a diferencia de la breve descarga del rayo común es persistente puede moverse lenta o rápidamente o permanecer casi estacionario puede hacer sonidos silbantes crepitantes o no hace ruido en absoluto una descripción que se acerca más a lo que vemos en el video sin embargo la verdad es otra la verdad pero, y entonces, ¿qué es esta esfera de rayos azules que cruza las vías del tren? Al hacer una investigación detallada, encontramos con que el video comenzó a viralizarse después de que fue publicado en Twitter, levantando cientos de opiniones y asombro. Sin embargo, el video original se subió hace seis meses a YouTube por el usuario Andrei Trukonovets, el cual lo tituló como Rayo Ferroviario. Pero lo más importante es que al final, remató con las siglas CGI, lo cual significa que se trataba de una animación hecha por computadora. Y para concluir esto, también lo publicó en la plataforma de picabu explicando el video. Así que ahora saben la verdad y en Twitter y en las demás redes sociales pueden dormir tranquilos, porque este video es falso. Comparte este video con tus amigos, familiares y conocidos para que no se dejen engañar con este video, haciéndolo pasar como real. Recuerden que aquí les estaré presentando las investigaciones de los sucesos más extraños que surjan en internet, y también la historia y los casos más sorprendentes de lo sobrenatural. Mi nombre es Castro. síganme en mis redes sociales, suscríbanse a este canal y nos vemos en el siguiente video. Antes de que se vayan les tengo una sorpresa, un video extra, en la descripción de este video les voy a dejar el link, vayan acá abajo denle clic a ese link y espero les guste mucho ese video oculto que tengo para ustedes. Así que allá nos vemos en el video sorpresa.